Hola amigos, ¿cómo están? Soy David Peña, los saludo con mucho gusto. Hoy estoy a punto de iniciar una entrevista con mi esposa, con Celita, con Celia Palacios Gómez Tagle, a quien le voy a pedir que se presente y que nos diga qué hace en la federación y en el proyecto Pide un Deseo. Muy buenos días, Celita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, querido y amado David. Estoy muy bien y les quiero comentar que lo que hago yo, bueno, hago muchas cosas diferentes. La más importante o la de mayor peso es, me encargo de la plataforma tecnológica, tanto la administración web como la administración de sistemas, es decir, las computadoras que, con las que trabajamos, la página web, y um, también hago otras cosas como la parte de, de proveer el software que van a utilizar las, las demás personas, es ayudar a David a escribir cartas, organizar proyectos, eh, responder a... Eh, nuestros patrocinadores, etcétera, entre, entre algunas cosas. Celita es una de las personas que más trabaja, sin lugar a duda. Lamentablemente para ella la tengo de tiempo completo. Y entonces a veces trabajamos hasta la madrugada, según sea el caso. Tenemos a veces eh, necesidad de comunicarnos con Europa, con Asia, Oceanía o con Estados Unidos y Canadá. Entonces, siempre estamos, siempre estamos ocupados en temas que tienen que ver con horarios diferentes. Celita, ¿qué tanto ha cambiado la forma de expresar lo que hacemos a través de las redes y de las páginas de internet a lo largo de los últimos años? Pues mucho. Hemos pasado de una web que es estática, en donde solamente presentábamos la información eh, cada cierto tiempo, a estar interactuando y Enviando información con, un, con una frecuencia muchísimo más alta Entonces claro que ha cambiado todo Lo que antes era una página web, ahora es una aplicación web En fin, hay, hay muchos cambios tecnológicos Yo tengo que confesar la mea culpa No me gusta escribir, no me gusta escribir No escribo ni en el teléfono, ni, ni en la máquina de la computadora En el teclado, ni, ni, ni en las máquinas de escribir antiguas porque tengo, para el teléfono tengo dedos muy gordos y entonces aprieto dos teclas al mismo tiempo. Y luego soy flojo para escribir. Entonces, tal y como dice mi esposa, siempre le pido, a ver, Celita, voy a dictar una carta. ¿Me ayudas a escribirla, por favor? Y ella siempre es tan linda que dice, sí. Sí. Y luego a veces pongo en la carta algún despropósito verbal y dice, David, no seas tan crudo en esa expresión y, y ya. Es como mi grillito que tengo al lado izquierdo de mi cabeza y entonces me va diciendo que sí y que no, para que no eh, sea una carta del de, de general hacia los soldados, eso es muy importante. Por otro lado, por otro lado nosotros tenemos eh, la información en las páginas 365 días al año, 24 horas al día, esto, ¿cómo ha sido posible, Celita?, bueno, la automatización de los procesos es lo que está, juega a nuestro favor. Obviamente hay que darle mantenimiento y hay que preocuparse de que las cosas estén eh, bien actualizadas porque el software va cambiando y el resto es eh, el trabajo propio de un administrador web y un administrador de sistemas, mantener las cosas en orden. Eh, eso es lo que nos permite tener una página web um, en línea todo el tiempo. Bueno, no es una página web, tenemos... a Pero claro, me la, refiero a una página en general, una página web en general, claro. Nosotros tenemos la necesidad de hacer exponencial todo el trabajo que se hace en México, porque siempre es importante someter a la consideración de, de la gente que nos puede escuchar todo lo que se tiene que hacer, tareas pendientes, las que son impostergables, trabajos recientes... Todo lo que tenemos como un ejercicio a favor de nuestra causa. Me da mucho gusto presentarles a, a Celita, que siempre está tras las bambalinas. Ella es la que me conecta a los zooms, la que me conecta a todo lo que tiene que ver. Si, si tiene que ver con computadora, le digo, Celita, por favor, házmelo. O eh, al teléfono, porque soy, lo confieso, verdaderamente un inútil para todos esos temas. No es lo mío. Me ha dado mucho gusto que conozcan a mí, Celita, eh, yo me despido y, Celita, por favor, ¿nos quieres decir algo para concluir esta charla? Que no se desesperen con la tecnología, que ella siempre juega a su favor mientras ustedes la quieran y la consientan. Bueno, eso dice la Celita. Les mando un abrazo. Bye bye.